El día de hoy, 19 de septiembre, a la 1.05 Mario acaba de pasar algo muy, muy común que pasa el 19 de septiembre. No es común, pero parece que ya es como una <risas> tradición que cada 19 de septiembre... Después del simulacro. Ajá, después del simulacro. Exactamente, ahora se cumplían 37 años Exacto. del primer temblor que pasó en la Ciudad de México. Fue igual que ahora el epicentro oh. fue el Michoacán exactamente ahora estaba cumpliendo su aniversario y cinco años de del 2017 17. que fue el 19 de septiembre exactamente uh -huh. ya van ese? tres temblores al mismo el mismo día y muy casi diferentes años la y casi la misma al mismo tiempo quiero contar un poquito de mi experiencia yo sinceramente pues estaba sentado en una silla viendo la televisión y de repente pues pues las sillas estaban meneando, meneando, meneando Como era una tipo silla de plástico Ah, de esos este. plásticos, de las que usan Y yo sillas. dije, ¿seré yo? O está temblando uh -huh. Incluso mi mamá y mi papá estaban cerca de mí Les dije, "Mamá, ¿soy yo? O, estoy, o está temblando Y ellos dijeron Ah, ¡Está temblando! ¡Corran, corran, corran! Y mi mamá lo que hizo fue ver una botella de Coca-Cola que teníamos en la mesa. Moviendo. Y se estaba moviendo. O sea, líquido. Sí, la neta sí. Y pues sí, es algo muy triste la verdad porque mucha gente en 1985... Perdió, perdió Mucha su vida, vida. Y también el 2017, pues este, en el 2017 También hubo mucho y derrumbe misma fecha, misma Y este hora. año exactamente A la una con cinco minutos Ajá, Sucedió otro temblor Y pues la verdad sí, sí Fue pues, algo como de, de susto Para mí la verdad Pues ahí les vamos a dejar ahorita Unas recopilaciones uh -huh. de unos videos De cómo se sintió el temblor en diferentes partes de México Yo la verdad Mario hoy lo sentí Fíjate que no lo sentí Tú, tú fuiste el primero que lo sintió sí. y alertó a todos. Pero yo estaba acostado en la cama, Mario. Y, y tú de fui, repente empezó a mover. Tú fuiste el último en salir. Ajá, exacto. Pero la verdad, pues sí, es algo muy feo, a nosotros ya nos había pasado allá en El Salvador. Sí, muy fuerte que nadie lo sintió en El Salvador <risa> que es muy común, dicen en El Salvador es muy común pero aquí en México es muy desastroso esta fecha que esperemos no se vuelva a repetir. Ojalá, no, ojalá el, el, el, no se vuelva a repetir esta fecha pero ya van tres veces uh -huh. al mismo día, 19 de septiembre que sucede lo mismo, que sucede lo mismo no más que en diferentes niveles uh -huh. fíjate ahora estuvo más fuerte que el año pasado, que hace sí, cinco años exacto. porque hace cinco años fue en Puebla, el episodio centro y fue de 7.1. Uh -huh. Ahora fue el epicentro del Michoacán de 7.4. Sí, es estuvo, fue, fue más fuerte, por eso lo sentimos más. Sí, llegó más a la parte de Jalisco. Pero en 1985 fue el más, más fuerte. Sí, el, el ese, que marcó sí. a ese, muchas personas. Ese fue de primer temblor de 1895. Fue de 8.1 que fue el más fuerte. Y pues esperemos y si no se repita esto. Sí, Porque que sí, no haya réplica. Sí, sí, da un poco de miedo. Y pues ahorita les vamos a mostrar una, una recopilación De cómo se sintió Ajá. en varias partes de México sí. Empezando por Vallarta, Mario Y de ahí, pues varias partes Desde Exacto. el epicentro hasta Ciudad de México Exacto. Ese video es de Puerto Vallarta, Mario Fíjate que sucedió en una avenida pues que la transitan mucho turista, sí, la zona sí. turística. No, fíjate, la alberca, cómo, fíjate. Se derramó mucho. Se derramó, es que aquí en Vallarta, ya en las terrazas ponen albercas y, y, y con los temblores, pues, pues, se cae. Ajá, y pues ahí van a estar viendo cómo cómo pasó eso. Ese se me hace que también fue en Puerto Vallarta, fue un poco... Mm. Estaban en un taller mecánico de, no, no, no. de motocicletas y vean cómo se me cómo se medía. Ah la canetita sí. sí. es que fíjate aquí también el carrito de nosotros es un mar el de mi papá y se empezó, se empezó a venir sí. e incluso también hay un video de un primo que ajá. se dio mucho el carrito de hecho ahorita se los vamos a mostrar después de este video ajá. y pues ahí están miren las consecuencias mira pobrecito este ya. Ya me imagino el miedo. y pues en Michoacán imagínate a ver voy a mostrarle mi primo ajá exacto el de Puerto Vallarta el de Puerto Vallarta que está aquí miren, fíjense ¿eh? fíjense eh, esos fueron aquí en Puerto Vallarta sí mañana. ese mi este carro de mi primo ese incluso dominaba mucho así se meneaba el carro de mi papá <risa> pero pues no alcanzamos a grabar nosotros salimos ¿Sí? a salvarnos hay que salvarnos sí, corran todo. por su vida ¿eh? sí, pues, vámonos no, la, la hicimos, verdad no, a mí no, sí me no dio, dio mucho miedo a mí también Mario siguiente video les vamos a mostrar este es este es un carrito rojo ah, okay. que también se meneaba igual que wow. casi todos los carros igual Fíjate, no, ese no no sé muy bien dónde sea pero a lo que veo fue retirado del epicentro porque en el epicentro sí estuvo muy, muy fuerte Sí, la verdad, sí Ahí en se Michoacán. ve un poco ligerito Ajá, como eh. aquí en Vallarta Muy parecido a Vallarta Pues no te creas, aquí también se sintió feo Bueno, sí, sí Pues <ríe> como ya vieron al principio del video Cómo se caía el agua de las terrazas, Mario <ríe> Y pues ahorita les vamos a mostrar dónde fue el epicentro Ajá, exactamente exacto, en Michoacán Es este, mira, Es exactamente fue en Michoacán Oh, el Vean perrito Como, oh, Se meñaba todo Hasta los árboles, no? árboles Los perritos vueltos, locos, la sí, verdad Sí, exacto Fíjate, fíjate dicen perritos. que los perritos presienten más desde antes que nosotros los Exactamente, Mario Y pues ellos, ah, corre, corre, corre, corre Pobrecito Pobrecito, la verdad Lo único bueno, Mario, que no, no hubo tantas afectaciones esta vez No hubo tantos edificios Pues residentes. todavía Aunque todavía. en Vallarta también hay unos edificios que sufrieron este, grietas Mira, ahorita les vamos a mostrar lo que es, Michoacán, es, es también. Michoacán Es un, es un donde Es pues un dentista ajá. Sí, arreglan dientes ahí Miren, cómo ah. se menea Pobrecito. Fue, ahí sí fue el mero epicentro como en el anterior video. En sí, la verdad, sí. Sí, se pone feo, fíjate. Aquí mucha gente salió corriendo también. Muchos no lo sintieron. Muchos no lo sintieron, pero muchos sí. Ajá. La mayoría de vallartenses sí lo sintieron porque es muy raro que suceda un temblor y más de esa magnitud aquí en Puerto Vallarta, Mario. Exacto. El siguiente video... Es wow, en un centro después, comercial ¿verdad? Ya después de lo que sucedió Vean todo todo, el desastre, todo lo que está sea. tirado ahí No manches Imagínate los que tienen que recoger a, a, Todo ¡Va! No, la pérdida también, vaya de la sí. empresa, porque si son muchas cosas de vidrio. Se quebran. Pero Exacto. lo bueno que no pasó mayores y no hubo. Sí, afectadas. que fue, fue cosa material. Fue cosa material. Cosa que pasa, cosa que se Luego siente. se menea muy fuerte, porque como. Acuérdate o sea, que la plataforma está hueca, Sí, man. está en un agujero y está Ajá, como o sea, sobrepuesto. Claro. Tocan hijo. Y es para los que viven en México. Y luego los edificios muy altos, imagínate. Siguiente video, también es en Ciudad ah. de México, en el edificio del SAT. Ajá, exacto Y pues toda la oh. gente ahí está asustada Fíjate, en la mañana hubo un simulacro por... Mira, ahí se mueve más fuerte no. Mario no, Ahí sí está Canijo es que fíjense que aunque sean este, construcciones bajitas, si es un temblor demasiado fuerte, pues hasta se mueven sí, y exacto. muchas veces se, crie, se quiebra, se agrieta. Sí, todo. se puede caer, uh -huh. todo exacto. se puede caer. siguiente video es también Ciudad de, de México. Pobre, wow. yo me imagino los que estaban en el teleférico. Qué miedo Sí, porque imagínense Se mueven así en el teleférico Como que fuera ¿Crees, como, ¿crees no? que lo hayan sentido? Sí Hasta más fuerte que uno Que está en el piso Qué Mario. mala suerte estaban ahí, Maldita ¿verdad? sea yo, yo creo que ya no van a volver A subirse al teleférico No, no pobrecitos <ríe> Quedaron traumados Sí Imagínate haya sido más fuerte que Lo que haya pasado Lo bueno que sucedió Leve Su Sucedió fuerte Pero No, no pasaron tantas consecuencias no, no no fui, exacto No hubo tantos daños Pero te da falta ver cuántos daños Salieron realmente Exactamente. En todo el día Van a estar inspeccionando Y todo Sí, pues de hecho Protección civil Y todos Este Ya están encargados A ver si no ha habido Edificios caídos Sí Andan rumbes, checando ellos Están el haciendo tono. su trabajo Eso sucedió ¿Sí? Donde Mario Ciudad de México También, También en el metro En el metro en de, el ciudad, metro de, ciudad, de ciudad de México Vean cómo la gente ahí está okay, entro, abajo. No, todavía están esperando ahí Ahí todavía no sucede Sí, sí ahí es donde tú dices, Y ya se eh, va la luz Mira, te la luz <risa> y ya empieza a menearse lo que es el tren, Ajá, es donde empieza más fuerte, imagínate eso está subterráneo, lo, lo que de abajo, uh -huh, más abajo, está está está de Ay, sí, es no. de miedo, es de todos modos de protección. Deberían de salirse las personas sí. Yo pienso que por, la, por tanto miedo Solamente se quedan ahí Es man. que como les vuelvo a decir en la, en la mañana en todas las partes de México Hubo simulacros sí. para, para, para, cada, saber, para saber dónde se deben de ubicar cada que hay un temblor Porque exactamente ahora como les voy a repetir Se cumplían 37 años El primer temblor que Ajá. sucedió en Ciudad de México El primer un, temblor devastador 5 años del de, de, de también Que fue en Puebla Con Y ahora devastador. era pues como algo conmemorativo pero sí sucedió de vuelta Sí, de hecho Es como un fenómeno Muchos mexicanos este, se cuestionan, se preguntan ¿Por qué el 19 de septiembre a la misma hora una? Casi, casi, casi a la casi misma casi a la hora, hora una, Entre una, a diez, a una Suceden estas cosas tan feas, Mario sí. Pues vamos a seguir con el siguiente video a ver, ¿cuál es? Ah, ese fue en Michoacán, ¿También Mario? fue en Michoacán? Ajá, exacto. ¡Wow! Fíjense cómo se movía la pared mueven los árboles, y los árboles. La barda, los y carros. Los de hecho, aquí, Mario, cuando salimos... ¡Quítate la barda, mi ...hasta los árboles también veía cómo se movían. Fíjense que yo lo único que sí vi, que todo se movía, pero no lo sentía. Háganle de cuenta que estaba estable, pero veía que todo se movía así. Sí, la verdad, sí. Vamos a pasar al siguiente video. A ver, ¿cuál es? Vamos wow, Ciudad de México, Mario. Casi todos los videos... Por lo regular en Ciudad de México graban mucha gente Sí, exacto, porque es donde suceden más fuertes Aunque esta vez fue muy diferente Mario, sucedió hasta en varias partes Como aquí en Puerto Vallarta Sí, son las cercanas porque exactamente donde fue el epicentro Que está muy cerca del centro del país Que es Ciudad de México, Guadalajara Se llama Michoacán uh -huh. Y sí fue, fue muy fuerte, fue de, de 7.4 Ya exacto, ya de ya playa, palabras mayores Siguiente video Ah, esto fue en una tienda Pobrecito wow, Eso me imagino que fue en Michoacán Pues es ser Mira, fíjate, Mira. así como está el viejito, exactamente me movió a mí la silla. <risa> Exacto. Fue es, así como que, ah, me Miren movió cómo el peor. se mueven, miren, miren Pobre viejito, no se miren. podía salir, miren, al perrito. Manche. Pobrecito. Lo bueno que no pasó más, ahí está sí, el video y están bien. bien, bien. Están bien. Claro. Exacto. Pero sí, la verdad, para toda la gente que pues, estuvo ahí el testigo de esto y pues, wow, espero que estén susto. bien. Solamente fue el susto, gracias a Dios, y nada pasó, nada ocurrió Mario fuera. Esto pasó, dice Paul, que fue en Colima. En Colima, en Manzanillo. Tumbó un gimnasio, Ajá. Se le cayó el techo, fíjate. Se cayó el techo de. No sé Déjame por qué, Mario, me... es de metal. Fíjate que. Pero el... es que la estructura igual, igual, pueden estar mal No, acomodadas. y luego la magnitud, como tú dices, del temblor. Está más cerca del Manzanillo, Colima, que. Sí, Vallarta, chocar, o sea, más cerca, fuerte. más cerca. Incluso habían dicho una alerta de tsunami, no sabemos no aún sabemos, todavía, pero. No esperemos no pase nada y tranquilo. Exacto. Vamos a ver. Porque fíjense, Mario, que en Puerto Vallarta sí. Estamos alertas del tsunami porque está pasa cerca. la falla de San Andrés. No, el está sí. cerca, está cerca. Lo que donde fue el temblor no estamos muy lejos, estamos Exacto. cerca. Mira, Mario, el gimnasio. Sí, pobre. Espero que no haya. Sí. Este, no le haya caído a alguien los techo. Sí, Mario, no sabemos donde... la realidad, pero pues de todos modos, pues hay que seguir. El pero... siguiente video, Paul, es algo cómico, mucha gente lo puede tomar mal, pero exacto. me gustó la verdad porque, se los voy a poner ahorita igual, se los voy a volver a repetir. Ajá, exacto, ponlo Mario. Este video fue en Ciudad de México, Mario, también, pero pues tenía que el listo terminar el de Colorado. Sí, o, o del planchado, más bien. Oh, me voy a repetir, vamos voy a repetir, para que ustedes lo vean. Él tenía que acabar su trabajo, exacto. tiemble o hay huracán, lo que haya, no tiene él que tiene que acabar. que acabar. Es responsable. Exacto. Y, pues, la verdad, pues sí, sí, es algo Pues cómico para, para nosotros Queremos que todos nuestros amigos mexicanos Incluso si quieren contar su experiencia Los de México, ahí en los comentarios Pueden, ¿Pueden escribirlo? escribirlo Y pues la verdad Espero Estén se encuentren bien, bien y con salud su y, y ahorita uh -huh. es momento de que todo el mundo se comunique con sus familiares, y y nos apoyemos bien. como siempre lo hacemos y la verdad hombres. esperemos que no haya habido mucho muerto, que no haya habido mucho desastre, ojalá o, eis, heridos, también. o heridos y pues la verdad Paul, pues yo pienso que vamos a finalizar este video. Sí, fue algo de lo que sucedió este 19 de septiembre aquí en México que la verdad es muy catastrófico y da mucho miedo porque se asustan los temblores sí, la neta, y sí. pasan mucho. Y pues vámonos, Paul, antes vámonos. de que nos agarre la réplica Exacto Vámonos No nos agarre nada Bye, bye